Hola, buscadores. Otra vez me ha salido alguien que me ha preguntado algo que creo que ya he comentado más de una vez, pero que bueno, es interesante insistir en ello, creo, al menos para poder reforzar la idea de que ser positivo es algo bueno, pero puede también ser algo muy malo, ¿vale? Ser positivo no significa que todo vaya a salir bien, ni mucho menos. Significa saber, creerte, que vas a estar bien independientemente de cómo salgan las cosas. El ser positivo no es una varita mágica, como hay más de uno que piensa que es así. No. Ser positivo en sí mismo, y en eso tienen razón, los que dicen que, que no hay por qué ser positivo, en sí mismo lo, no provoca que las cosas se solucionen. Pero sí es cierto que hay dos efectos positivos, buenos, correctos, dentro de la actitud de ser positivo cuando esa actitud es correcta. Y ser positivo no significa decir, o creerse que todo va a salir bien. Porque no es cierto. Hay cosas que saldrán mal, cosas que no te gustarán. Y cosas que saldrán bien y cosas que saldrán a medias. Eso da igual. Pero, primero, primer efecto. Ser positivo, afirmar que vas a seguir bien, por ejemplo... Lo que hace es movilizar tus fuerzas inconscientes, tu, tus capacidades mentales. Por lo tanto, hay más posibilidades de que algo salga bien, porque tú pones energía positiva en ello. Simplemente, si eres negativo, ya das por supuesto que las cosas van a ir mal, no vas a poner energía positiva, de hecho no vas a poner ni la mitad de energía en solucionarlo, porque ya por de entrada estás derrotado. Eso me parece que lo veis lógico, ¿no? Por lo tanto, el ser positivo te ayuda. No es una varita mágica, pero te ayuda a que funcionen mejor o se solucionen antes los problemas. Pero, además, también sirve o sea, como segundo efecto está el de que puedes estar... Mmm, Más feliz, sí, eh, puede ayudarte, ser positivo, insisto, de manera correcta, puede ayudarte a estar bien, aunque las cosas no estén exactamente como tú quieres, porque te das cuenta de que no, no hay para tanto, y que si no es ahora, más adelante, podrás solucionarlo, sea lo que sea, en principio. Pero insisto en que tiene que ser de manera correcta. Ser positivo no es creer que todo va a ir bien sobre ruedas, automáticamente, sin tener que hacer nada. No. Ser positivo significa pensar que es posible salir de esa. Que es fácil, no. Pero que es posible, sí. ¿Vale? Que todos con la energía que pongamos podemos conseguir mejorar nuestra vida, conseguir que algo que deseamos acabe pasando. Y como encima le vamos a poner más energía, de verdad, y más energía positiva en nuestro inconsciente, jugará a nuestro favor, pues eso es lo que va a ocurrir. Cuando somos negativos hacemos exactamente lo contrario. Estamos restando nuestra energía, por lo tanto, haciendo que sea más posible el que las cosas vayan mal. Tú mismo escoge entre una cosa y otra. Pero eso sí, no te engañes, no... No te creas que todo se va a solucionar fácilmente porque luego te desilusionarás y al desilusionarte la próxima vez ya serás uno más de los negativos. Pues tú mismo, escoge negativo o positivo, tú mismo, y podrás decidir una vez lo hayas probado quién tiene razón. Si tú ves que yo no tengo razón, pues no me creas, no hay ningún problema, a mí no me vas a ofender, pero yo te aseguro que por mi propia experiencia lo he probado miles de veces ya. Y me acuerdo que de joven era más bien negativo y recuerdo perfectamente cómo iban pasando las cosas en ese momento y cómo a medida que he ido aprendiendo, pues están sucediendo en la actualidad o ya desde hace un tiempo. Como siempre, si tienes dudas, preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.